Bueno, hablábamos hace algunos minutos y Karina inclusive hacía referencia a lo que sucede en Chile, a lo que se está poniendo en juego en Chile, la importancia que tiene y por eso es muy interesante poder viajar a Chile porque estamos a cuatro días de la segunda vuelta electoral y vamos a hablar con Miguel Urrutia, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y militante de Izquierda Libertaria, e Isabel Piper del Comité Directivo de Claxo, Región Chile y Perú, también académico. Ustedes la conocen porque en variadas oportunidades ha estado aquí con nosotros. Eh, Miguel e Isabel, bienvenidos al Info Claxo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias a ustedes. Bueno, Ahí, creo que estás silenciado el famoso silenciada, sí, ahí. Isabel. Ahí, hola, está. hola, hola. ahí estás, Isabel. Bueno, a ver, este domingo 19 de diciembre se define quién va a gobernar eh, Chile por los próximos cuatro años. Eh, entre Gabriel Boric, el candidato de la coalición a prueba de dignidad, eh, que reúne el Frente Amplio, el Partido Comunista, junto a otros movimientos este, muy importantes, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, un eh, personaje de la extrema derecha que ya ha planteado eh, una cantidad de, de opciones eh, muy cercanas a los movimientos de extrema derecha de, de la región, con defensa del de pinochetismo, digo, con lógicas eh, anti-inmigratorias, anti con lógica antederecho de las mujeres, Entiendo que también con persecución a variados sectores académicos en los últimos meses, pero también entiendo que con cierto intento de discurso de moderación en las últimas semanas para tratar de captar otros sectores políticos. Eh, a ver, bueno, en principio, eh, Isabel, ¿qué se está jugando eh, en estas próximas elecciones? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el valor de que los chilenos y las chilenas vayan masivamente a las urnas el próximo domingo. Bueno, yo creo que se está jugando mucho, eh, y cuando digo mucho me refiero fundamentalmente, se está jugando la, el desarrollo y el buen éxito de la Convención Constituyente, ¿no? Porque como sabrán, y ya hemos conversado en otro, en otro programa, en este momento está funcionando la Convención Constituyente, que está desarrollando una propuesta de nueva Constitución, y eh, bueno personalmente y, y con, otro, con otros colegas y colegas, pensamos que eh, uno de, la, de los elementos fundamentales que hay que defender en este momento y garantizar es el buen desarrollo de la constituyente. El, el, y, y en ese sentido, desde esa perspectiva, no hay duda ¿no? que el candidato que puede llevar a puerto a buen puerto la constituyente es Gabriel Boric. ¿no? Si, eh, o sea, Antonio no va, no puede cerrarla por decreto, pero sí puede ahogar la constituyente ¿no? y dificultarle de tal manera su funcionamiento que termine muriendo de muerte natural, cosa que ya ha manifestado en no, no públicamente, pero en distintas, eh, en distintas comunicaciones que se han filtrado y ha, ha sido este, ha expresado. Eh, la, recuerden que es un candidato que votó rechazo al cambio constitucional y que siempre ha expresado que no la, lo, la la falta de pertinencia, que no ve pertinente el cambio de la Constitución. Yo no pienso que con esta elección se juegue un cambio estructural en el modelo de, de país. Esas posibilidades las podría dar la Convención Constituyente, ¿no? Eh, y entonces, la, el cambio real del país o el cambio de la estructura social del país se podría dar ¿no? bajo, las reglas, bajo nuevas reglas del juego. Y esas nuevas reglas del juego tienen que ser posibles. Indudablemente, eh, eso no significa que el triunfo de cast implicaría un retroceso importante en una serie de elementos. Algunos los mencionaste tú, en todo lo que tiene que ver con derechos sociales, en todo lo que tiene que ver con libertades, ¿no? Y instalaría un régimen mucho más autoritario, un modelo mucho más autoritario que el que ya tenemos, que es muy autoritario, ¿no? Pero una llevar al extremo ese autoritarismo, incluyendo con distintas formas de persecución y de represión. Eh, en este camino que, que tú cuentas Isabel, eh, preguntarle a, a Miguel, eh, ¿cómo puede ser que después de la efervescencia de octubre de 2019 eh, lleguemos a, a una discusión en donde personaje de extrema derecha eh, está eh, entre los dos candidatos a dirimir las próximas elecciones, digo, porque uno pensaría o entendería que este camino que se dio desde esas enormes manifestaciones que fueron faro para toda Latinoamérica y el Caribe y que realmente fueron muy importantes y que posiblemente fueron la anticipación de lo que después fueron las movilizaciones en Colombia, eh, en Perú, bueno, lo que pasó en otros lugares, digo, ¿cómo, cómo fue que, que sucedió la situación de que ahora la extrema derecha tenga cierta chance de obtener la presidencia, Miguel. Bien, esto que en principio se nos aparece como una paradoja y sin ser pretenciosos sabemos que la tarea de nuestras ciencias sociales latinoamericanas donde estas paradojas abundan, sin ir más lejos pensemos que tenemos dictadores que han salido de su función y han sido electos Hugo Banzer, sin ir más lejos, nuestro vecino en Bolivia. En la historia de Chile tenemos también un caso Carlos Baños del Campo, dictador y luego electo presidente de la República, con apoyo del Partido Socialista, con la única negativa de Allende que se larga del Partido Socialista en ese minuto con un pequeño grupo. Entonces estamos llenos de paradojas, sin embargo tenemos el apoyo de nuestro enfoque para explicar algunas cuestiones que son tentativas. Desde mi punto de vista... Aquí también tenemos que considerar que el mismo, el mismo acto a través del cual nace esta oportunidad constituyente, o se institucionaliza la oportunidad constituyente, es un acto que le perdona la vida al gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Eh, está configurado de esa manera. El 15 de noviembre del año 2019 se reúnen un conjunto de personeros de los partidos políticos tradicionales y los emergentes también, Chilenos, con alguna exclusión importante de algunas fuerzas, eh, entre ellas incluso el Partido Comunista, entre otras a la cual yo pertenezco y que en ese momento éramos parte del partido de Gabriel Boric. Se constituye entonces esa ocasión, esa ocasión de un pacto por una nueva constitución, pero al mismo tiempo, y es hoy día lo de lo cual se queja la derecha, pero se queja soterradamente, al mismo tiempo se suscribe un pacto por la paz, la derecha se queja en el sentido que dice, pero bueno, las movilizaciones continuaron, continuaron pero en un grado de intensidad que no hizo caer al gobierno de Piñera, ¿qué podíamos esperar? si con una amenaza de este tipo, sobre la oligarquía chilena, sobre uno de los neoliberalismos más desarrollados en el mundo tú dejas instalado un gobierno durante dos años más lo dejas operando sobre aquella coyuntura lo dejas desprestigiando el proceso constituyente, lo dejas desprestigiando a los propios convencionales constituyentes y las convencionales que son electas. Eh, hay ciertas cuestiones de las que si ponemos una mirada de ciencias sociales no deberíamos extrañarnos tanto. Es verdad que desde la moral, desde la mera mirada moral, nos duele, ¿no? nos cuesta encontrar explicaciones en el ámbito moral, pero desde un punto de vista político también hay que hacerse cargo de las consecuencias e integralmente, ¿eh? Integralmente, vos pues, digo no hacerse cargo de las consecuencias porque ese diseño de abrir una coyuntura institucional constituyente, puesto que el proceso constituyente político como tal de cambio en la figura del poder, de cambio en la correlación de fuerzas entre las clases sociales chilenas, ya estaba desatado. Pero estamos hablando del momento en que aquello se hace institucional, trae aparejada esta situación y esta es una situación en la que el candidato que actualmente constituye eh, el dique fundamental para impedir que la ultraderecha llegue al poder y que la ultraderecha consume ese ciclo ese ciclo de estar dos años allí oradando ¿no? oradando permanentemente esta situación eh, es un candidato que también participó de ese acuerdo institucional ¿sí? y, y nosotros todos aquellos quienes no lo apoyamos porque yo lo apoyo lo estoy diciendo ya como ciudadano y no solamente como analista eh, tenemos perfectamente claro eso y no obsta en ningún caso eh, lo que acabo de decir, el, el apoyo. Sin embargo, hay costos asociados a aquello. Hay costos incluso desde el punto de vista del análisis. Tuvimos que durante estos dos años poner el foco en cuestiones eh, más bien simbólicas sobre el avance de este proceso constituyente. No tuvimos materialidad concreta, es decir, todo el gran apoyo de alrededor, digámoslo derechamente, es... A través de la encuesta tuvimos 74% de apoyo a los actos de protesta callejero que fueron muy agudos. Y más encima eso se refrenda después en un plebiscito que quiso ser puesto como un plebiscito entre la violencia y el orden y en el plebiscito aún se avanzó más que lo que planteaban las encuestas. Pero eso siempre estuvo hecho el campo simbólico, materialidad concreta de aquello de lo que comen nuestros pueblos, de aquello de lo que viven, de aquellos... Eh, eh, beneficios concretos para su calidad de vida, no hemos tenido nada sustantivo en, en estos dos años que no sea a través de un juego en el que median estas fuerzas de derecha en el gobierno. Tener un gobierno de derecha, por lo tanto, nos alecciona respecto de los costos que tiene, pero al mismo tiempo una elección para este minuto, tampoco podemos permitir que, eh, a propósito de esa cuenta que le estoy haciendo recién, le facilitemos el camino a un gobierno de ultraderecha, Exactamente, Miguel. Y ahí, obviamente, la, la preocupación sobre lo que puede llegar a suceder se empieza a ver cada vez más palpable. Isabel, hablábamos al principio del programa de las amenazas contra académicos y académicas. Entiendo que concretamente contra Flaxo Chile hubo este, algunas amenazas por parte de algunos del de, eh, grupo de asesores o de los que están alrededor de, de este candidato de, de ultraderecha, digo, ¿qué, ¿cuál es la preocupación de los sectores académicos con respecto a que este candidato tenga alguna chance de ganar las elecciones? Bueno, la, estaba en el, la disolución de Flaxo estaba en su programa, en el primer programa de gobierno, estaba como un acápite explícito, ¿no? Como eh, un grupo de... Eh, de que se decía de académicos, investigadores, y que en realidad es un producto ideológico de la izquierda. Como tú bien planteabas al principio, en esta segunda vuelta, eh, él ha moderado bastante su discurso tratando de eh, captar a los votos de la centro-derecha, y uno de los puntos que ha moderado no es eso, de hecho se lo preguntaron en el, explícitamente en el último debate que hubo, creo que ayer. El lunes. ¿sí? El lunes, ¿no? Eh, le preguntaron y él relativizó, le preguntaron, ¿yo usted va a cerrar Flaxo? Y le dijeron, bueno, no cerrarlo, pero sí hacer un llamado de atención respecto a que cumplan con su, con que hagan su trabajo. Es decir, que, que no desarrollen ideología de izquierda desde su punto de vista. Eh, decir también que bueno, que el, en la, a las universidades ya han llegado algunos, algunos llamados de atención ¿no? por parte de, de parlamentarios de... De derecha ¿no? la solicitud hace algo así como un mes del listado de académicas, académicos y programas que desarrollaban temas de ideología de género como le llaman eh, desde la derecha eh, afortunadamente nuestra universidad no entregó ese listado pero las otras universidades que se entregaron ahora les están pidiendo más información respecto a cuánto dinero gastan en esos programas bueno un llamado de atención que hace ver que efectivamente las libertades académicas corren serios peligros eh, en un, en un gobierno de ultra derecha. Eh, en, este, en este camino, digo, que evidentemente genera mucha incertidumbre con lo que vaya a suceder el, el día domingo, eh, a ver, hablaban de las reformas constitucionales eh, y entiendo que es un proceso que sigue en paralelo a, a esto que, que estamos hablando, pero obviamente muy tensionado con que si el candidato de ultraderecha tiene eh, chances de transformarse en presidente, pueda condicionar esos debates. Pero Miguel, ¿cómo sigue eh, este, este encuentro y este debate sobre la reforma constitucional? Que entiendo que de concretarse va a tener efectos bien claros en las lógicas políticas dentro de Chile, digo, pero eh, ¿cómo sigue ese debate? ¿Cómo, cómo está avanzando? Es un, un debate procedimentalmente complejo, puesto que es un desafío que las y los convencionales se impusieron de transformarlo en un proceso participativo. Nosotros y nosotras mismas con Isabel estamos eh, interviniendo de alguna manera, eh, realizando algunas propuestas a través de las organizaciones de académicos y académicas en las cuales participamos. Hay iniciativa popular de norma constitucional que debe ser procesada por esta convención constitucional. En este sentido, hay un desafío en el que tenemos que ser recíprocamente comprensivos. Eh, la coyuntura es urgente, eh, esta convención constitucional tiene que elaborar prontamente esta nueva constitución. Desde mi punto de vista, no puede ser una constitución de mínimos, no, no puede ser una constitución de pisos básicos, hay elementos suficientes como para que sea una constitución robusta, que defina un plano sobre el cual podamos operar las fuerzas de un modo democrático, sin imponernos nada, pero sin ocultar tampoco los grandes conflictos y las, las grandes heridas que tiene la sociedad chilena. Eh, la amenaza la vamos a, a bancar entre todos y todas, eso sí, porque es cierta. Y no va a cesar si es que gana Gabriel Boric, Obviamente que él va a ser un aliado, él va a promover el proceso constitucional. Pero la derecha sabemos que tiene otros resortes también, y la ultraderecha para moverse en contra de una amenaza tan severa como lo es esta convención constitucional. Por lo tanto, el gran desafío es de articular la eficacia, la eficiencia jurídica. Es un ente que va a producir un hecho, un evento jurídico. No, eh, no va a transformar la correlación de fuerza entre las clases sociales por el solo acto de la letra, por cierto. No es así. No obstante, ya tenemos aprendizaje en América Latina que hay instantes donde la política se hace central. Incluso el acto jurídico también lo es. Y hay un mandato en ese sentido, nosotros que constituimos, que constituimos más bien fuerza social de apoyo en esas circunstancias, lo entendemos y sabemos que entonces tenemos que retroalimentar este proceso para que llegue a puerto, para que el acto jurídico se consolide y para defenderlo. Defenderlo ahora que está en proceso y defenderlo cuando ya sea un fruto, cuando ya tenga que eh, funcionar, operar en aquello que sea lo que nos eh, prepare como un nuevo, una nueva forma de, de convivencia. El, el maltrato que recibe en este minuto de parte de toda la derecha, pero cuando uno habla de ultraderecha pareciera que hace una diferencia. Y lo que ha pasado en Chile es que en este minuto se ha revelado que la derecha nunca ha dejado de ser ultra, nunca ha dejado de estar en una posición ultra y por lo tanto es toda la derecha chilena, incluido algunos sectores social cristiano y demócratas cristianos, que hoy día apoyan a Castro. Y esos sectores eh, ningunean el proceso constituyente como proveniente de una minoría circunstancial, esa es una expresión muy útil para los planteamientos antidemocráticos y evidentemente que nosotros tenemos que salir al camino en conjunto la mayoría es sólida, la mayoría de izquierda, digámoslo derechamente, y de los sectores subalternos es sólida en la Convención Constitucional y en eso tenemos que afincarnos. En este camino me quedo con una frase que escuchaba de Isabel eh, al inicio de la primera respuesta, eh, digo, y bueno, y algunas de las cosas que he escuchado también este, de tu parte, Miguel, para tratar de reflexionar, si Gabriel Boric gana las elecciones, ¿Qué nivel de condicionamiento sienten que puede llegar a tener eh, con respecto a su gobierno? Porque evidentemente los ejes del poder real, eh, por lo menos en Latinoamérica y el Caribe, son muy brutales a la hora de marcar la cancha, de tratar de dominar la agenda y de no perder sus privilegios. Isabel, ¿cómo te parece que puede llegar a jugar en ese sentido el poder real en el caso de un triunfo de, de Boric el próximo domingo? Bueno, es bastante triste mi respuesta, la verdad, porque el poder real es muy fuerte, y, y como dice, decía Miguel, bueno, los poderes oligárquicos eh, se defienden con todo lo que tienen, y lo que tienen es mucho. Y también eh, hay, que, hay que recordar que en, esta, en la primera vuelta de las elecciones hubo elecciones del Congreso, que el Congreso estaba muy dividido, es decir, que eh, no gobernaría con mayoría del Congreso en ningún caso, y que también ha tenido que... Eh, ha, o sea, ...ha requerido o ha tenido que eh, modificar algunos elementos de su programa eh, para, hacerlo, para generar una plataforma de apoyo tremendamente amplia. Eh, entonces, en ese sentido, es bastante difícil lo que él puede hacer, lo cual no hace menos importante lo que puede hacer. ¿no? Como decía yo antes, yo no creo que se juegue aquí las transformaciones profundas del país en este gobierno... No, pero si sí se crea la la, el, el poder eh, defender, el crear las condiciones de posibilidad para que eso sea. Lo va a tener difícil, ¿eh? Eh, en, en, en el camino de, de todo esto, digo, hablábamos de las movilizaciones este, increíbles de octubre de 2019, que aparte continuaron, digo, fue eso como, como un eje de, de inicio, pero continuaron en Chile, y que fueron realmente muy iluminadoras del camino para la región, porque también parte del discurso en otros lugares era, bueno, si Chile, que había sido planteado como el supuesto ejemplo neoliberal en la región, podía plantear discusiones por otro lado, realmente había posibilidades de hacerlo en cualquier lado. Pero lamentablemente en las últimas horas nos enterábamos, de el fallecimiento, se ve aquí toda la vida, Patricio Pardo, de 26 años, eh, era una de las personas que había sido brutalmente lastimada en, en esas protestas eh, por parte de las fuerzas de seguridad, había sido brutalmente lastimada y se quitaba la vida hace algunos, algunos días. Eh, me interesaba, Miguel o, o Isabel, que por ahí nos trajeran cierta idea de en, por dónde están las causas judiciales por todas esas enormes violaciones de los derechos humanos que hubo en esas jornadas de protesta, donde eh, hay eh, situaciones de, de violencia sexual, de abuso sexual, de violaciones concretamente, de violencia policial en todos los sentidos. ¿Avanzaron esas causas? ¿Están trabadas? ¿Empieza a haber condenas hacia los responsables de esas situaciones de violencia concreta? Bueno, la, la pequeña nota de pesimismo, la, la breve también la pongo ahora yo, porque Isabel tiene mucho más que decir respecto a esto, eso está no solo estancado y obstruido, sino que debemos reconocer, no, no estamos perdiendo la guerra en ningún caso, pero esta es una pequeña batalla que como izquierda estamos per, eh, perdiendo, puesto que los temas de violencia eh, social y callejera, al ser mezclados con los temas de narcotráfico en Chile, se han sobrepuesto a los temas de violencia, por violación a los derechos humanos. Entonces, en ese punto, hoy en Chile, eh, cuando se habla de causas judiciales, se está hablando, se está poniendo en debate la situación de los presos políticos chilenos. ¿eh? Y si los presos políticos fueron o no violentos y merecen estar, por lo tanto, encarcelados. No se está, no se está poniendo en primera línea eh, las violaciones por, perpetradas por agentes del Estado, que bueno, que es la única manera de violar los derechos humanos, además una cuestión que cuesta mucho hacer presente en Chile, de lo cual Isabel sabe más. Eh, Respecto a eso, creo que sí, el rol de nuestra institución, Claxo, es, es importante porque lo, lo dijimos hace un momento atrás, es, hemos estado asediados siempre por fuerzas imperiales, por fuerzas opresivas de las grandes potencias, pero nosotros mismos también somos una fuerza. Y creo que eso es algo que le falta a nuestra alternativa de gobierno en este minuto, que es la que representa Gabriel Boric. Nosotros como Claxo, como los centros asociados de Claxo acá en Chile, nos encargaremos de hacerle presente que Latinoamérica está, está con él. Eh, y que allí también tenemos que poner un pie firme, y para eso la vía de los derechos humanos es fundamental. Isabel, este, no sé si tú también querías agregar alguna cosa en relación a esto, y lo que implica, digo, porque digo, sabemos perfectamente que, que sin justicia es muy difícil avanzar, en procesos y, aparte, la intencionalidad de esas situaciones de represión, no solamente sin validar a esas personas, sino también generar temor en otras que podían verse eh, con intención de movilizarse, de protestar, de poner sus reclamos en la calle, ¿no? Sí, yo creo que es importante señalar también que la violencia del Estado en Chile y la represión política contra los disidentes y las disidentas nunca ha dejado de existir. O sea, siempre ha estado presente, estuvo presente, muy silenciado durante los años que llamamos, algunas personas llaman los años de transición, eh, con unas reconfiguraciones, porque se, se crearon instituciones legitimadas dentro del sistema democrático para poder ejercer la amenaza, la persecución y la represión, que ya no se llama represión, no se llama control del orden público y asegurar eh, la seguridad interior del Estado. ¿no? Y los presos y las presas dejaron de llamarse presos y presas políticas, una, un, una ganancia simbólica, legal y política que se ganó durante la dictadura se pierde rápidamente durante la transición. ¿no? Entonces Claro, efectivamente, lo que ocurre durante la revuelta es una, es, es una intensificación y visibilización mucho mayor de un aparataje que nunca dejó de existir. Entonces, hay que decir que Chile vive en la impunidad desde hace muchísimos años y nunca hemos dejado de habitar la impunidad. Entonces, eh, quizás incluso ni siquiera deberíamos hablar de justicia, porque han habido juicios, han habido muchos juicios de derechos humanos eh, de la dictadura, estoy hablando, ¿no? Sin embargo, los juicios duran años, no llegan a puerto y las, sende o las sentencias son ridículas de tres o cuatro años para crímenes de lesa humanidad. Entonces, hoy yo creo que esto, la, el estallido de las violaciones a los derechos humanos durante, durante la revuelta eh, cae, no, no cae en el vacío. no Se produce en ese contexto histórico de una impunidad donde las instituciones eh, que resguardan el orden público, el que se llamó hoy orden público, se saben eh, eh, entonces, no, eh, es, es tremendo, pero eh, el tema aquí de poder hablar realmente de una justicia eh, integral, ¿no? que no solamente sea de las violaciones a los derechos humanos hoy, o el del 2019, o en la dictadura, sino que en toda nuestra historia reciente es algo a lo que estamos muy lejos. Y, por otro lado, eh, el, ha, han habido escasas, muy pocas o prácticamente nulas, instancias de reparación a las víctimas directas. Han habido algunas iniciativas muy débiles que, que no han funcionado bien. Que no han funcionado y eso eh, genera el impacto que vemos que en, en los efectos de la salud mental, en la salud física ¿no? y en la estabilidad de personas como este como este compañero que se acaba de quitar la vida. Isabel. Eh... Eh, la verdad que ha sido un placer, junto con Miguel, de darnos la posibilidad de reflexionar sobre lo que va a pasar el día domingo. Eh, toda la fuerza para el, la inquietud de lo que va a ser una jornada que todavía no está definida, pero que esperamos que masivamente eh, chilenos y chilenas vayan a las urnas a, a votar, a participar de una jornada de la cual entendemos se tienen que apropiar contundentemente este, para realmente pa plantear y poner en juego un panorama que sea acorde de, a, ese, a esas luchas de octubre de 2019. Así que muchísimas gracias por este encuentro. Eh, esperemos que la próxima que nos encontremos sea con muy buenas noticias y que podamos estar hablando de cuáles son las líneas de cambio y de profundización de esas protestas que permiten pensar en, en un Chile diferente muchas de las cosas que, que hay que cambiar. Gracias por el encuentro. Gracias. Gracias, Gustavo. Y no olviden que Claxo también estaba participando, en, en apoyando en la Convención Constituyente eh, y ahí se ha hecho solicitudes de audiencia para colaborar y contribuir.